su exclusividad cuando veo hoy traigo para enseñaros bueno yo no sé si mal una manualidad un puzzle la verdad es que engancha un montón entretiene un montón y es una colaboración que estoy haciendo con New Craft, New Craft day eh, que me ha mandado unas cositas eh, para enseñaros, la verdad es que tiene precio muy, muy, muy, muy bueno. Y si encima ponéis el código New Craved Day, os lo dejaré linkado: eh, New Craved Day, 10% sobre el precio total del pedido, o harán un 10% de descuento. ¿Qué hace New Craft Day? Pues hace pintura, hace punto de cruz hace punto de diamante o brillante eh, y tiene multitud de cosas por hacer para hacer cuadro, mandala, eh, llavero, de todo entonces a mí me han mandado unas piezas que os voy a enseñar vienen súper completas mirad, este por ejemplo trae pues este, este, este, estos son mandalas ¿eh? este y este y vienen con lo esto es para hacerlo en punto diamante y vienen punteados con la piedra que va en cada en cada sitio y después te manda un estuchito vale donde vienen todas las piedras veis numeradas estas que yo ya las he metido aquí veis todas estas las piedras que vais a utilizar y vienen numeradas a mí la verdad es que me ha encantado hacerlo me ha encantado, me ha encantado hacerlo. hacerlo bueno mmm, viene para hacer este y yo mira viene con el llavero y el mosquetón y mira este es el que se hace rápido este es el que yo acabo de hacer eh, viene con su pegamento su eh, contenedor para echar las piedritas y poniéndolas veis esto que se tiene ahí como una <coughs> perdón como una cuchillita que tú al, al hacer así clac pues te lleva un cachito de pegamento y esto es lo que utiliza para coger la piedra y llevarla al sitio y pegarla me, me ha encantado, encantado hacerlo, hacerlo. Eh, deciros que eh, Todas las piezas, estas son, parece que son de acetato, de acetato, sí, o de metacrilato, sí. Eh, vienen con una base ya preparada de pegamento. Y vienen protegida con un papel plástico Me que ha están pegados aquí. Mirad, hacerlo y se despega. Y dejáis libre, pues, el, el pegamento para ir pegando las piedras. Tan simple, empiezas por una orilla, sigues para abajo, vas despegando poquito a poquito y vas metiéndole las piedras según el número que te indique aquí corresponde a un color, ¿veis? Bueno, hay de toda clase de piedra. Como veis, este que yo he hecho lleva hasta hojitas más grandes, ¿veis? Lleva piedrecita y lleva medias perlas, ¿veis? Estas son doradas, estas son blancas pues todo va exactamente igual en este juego entran cinco que son las que estáis viendo veis, y vienen todas las piedras ¿eh? mirad aquí hay otra estas son las, los cristalitos transparentes estas son las moradas que son las que yo he utilizado pero después así en esta cartuchera veis, vienen todas las demás con sus números y después os mandan para que una vez que esté abierta no se os caigan, os vienen bolsitas así con cif para que las podáis meter las que os sobren ¿eh? para utilizarlas. A mí me han mandado esta, la verdad es que la tienda pasaros por allí porque tiene unos cuadros que quita el hipo, pero mmm, los cuadros mmm, a mí me dieron a elegir eh, un montón de cosas. Yo pedí, creo que fueron tres o do, dos o tres cuadritos. Y aparte esto. Tengo que decir que yo no. Creo que yo no pedí esto. Que pedí los de Navidad. Porque había también llaveritos para Navidad. Pero mmm, no habían llegado todavía. Ya sabéis el problema que está habiendo con las distribuciones y tal. Y entonces... Eh, le dije, bueno, pues no importa. Si no hay, mándame estos que ya estaban. Y además estaban baratísimos porque estaban rebajados. Y, y esto, digo, y ya para la próxima pues pues Los pediré y entonces os voy a enseñar los que los otros que me mandaron son exactamente igual. Viene, mira, viene así: veis la bandejita, el pegamento, el aplicador, y aquí viene la cartuchera con todos los las piedras que se van a utilizar en estos cinco modelos. Estos son temática de Innay, vale. Vienen también con el mosquetón y la cadena. Es el mismo sistema, a ver si los puedo sacar. Son muchísimos más infantiles, pero son súper monos. ¿eh? Viene Mickey de bebé, el Winnie the Pooh, el Pato Donald, Bebé, Pluto de bebé y Daisy. ¿ves? Traen también cinco. Con sus respectivos mosquetones Os repito, pasaros por la tienda Porque además tienen descu además de, de que tenéis el 10% de descuento Poniendo el nombre de la tienda New, Crave, New Craft Day eh, Además, eh, que os voy a dejar linkado Por si mmm, mi inglés no lo entendéis muy bien Hay que poner New Craft Day 10% Me Además ellos tienen rebaja hacerlo. Entonces por ejemplo estos mandalas los tenían de descuento y viene el lote bueno ya os digo que, que merece un montón la pena yo he, he quedado bueno hacerle. porque además yo tenía muchas ganas de hacer esto yo he hecho punto de cruz y medio punto y, y bueno y tengo a, a, en uno de los vídeos ya hace o enseñé un osito que yo hice pues bueno de esto yo me parece que estaba esperando a mi primer hijo mi primer hijo ya va para 35 años, o sea que ya veis Y bueno, y tenía muchísimas ganas mmm, porque porque lo veía que lo que lo hacíais vosotros. Me ha pero claro, el tema que los marcos, o sea, los cuadros, yo los veía inmensamente grandes. Yo decía, yo no sé, a ver cómo me va ahí a mí esto, pero que se hace. Esto se hace en un suspiro, ¿eh? De verdad. Se hacen un suspiro y son súper lindos. Entonces, por eso, pues, os recomiendo que os paséis por la tienda. Bueno, mmm, tiene mandala tiene, eh, como he dicho, los llaveros. Tiene cuadros. Tiene, eh, ¿cómo se llama esto? Para, para pegarlo en las puertas. Mmm, como si fueran adhesivos, pero no. Tiene lo que se mueve con el viento, un móvil de viento bueno, es que tiene de todo tiene de todo, yo me quedé alucinada vamos, estuve un montón de tiempo para saber lo que quería pedir y bueno este señor, o la señora que está, eh, creo que es una chica se llama, creo que Amanda eh, se ha despistado un poco y, y no me ha mandado todo lo que realmente entraba en el pedido pero me ha prometido que me lo, que me lo mandará yo os aconsejo que os paséis por la tienda mira yo iba a hacer uno de este, pero he pensado que como son piedras tan chiquititas y una vez que las saquen mmm, se me pueden mezclar entonces pensad voy a hacer los mandalas primero que estoy loca por hacerlo porque además eh, por ejemplo este que lleva los colores de halloween y tal pues lo voy a mandar en un envío de halloween y por ejemplo, pues a mi, a mis correos, a mi intercambio. Y quería deciros que yo no sé eh, la fuerza y la efectividad y cuánto tiempo permanecerán las cuentas aquí metidas. He pensado en un primer momento así flash echarle un encofrado, meterlo y hacerlo de silicona, pero no se puede porque la silicona deja la media perla, se la come y la deja totalmente plateada, entonces yo pienso que a lo mejor con una capa de barniz eh, muy ligerita esto se quedaría más fijo y ya pues no tendríamos miedo a que esto se despegara porque si esto lo colgamos, por lo menos yo, eh, lo cuelgo en mi mochila que va dando bandazo por allá donde voy, esto digo yo que no me dura tres días. Entonces, ¿por qué? Pues porque se llena de polvo, eh, yo si me siento a tomarme algo esto va a colgar, entonces eh, yo voy a intentar así queda hecho, así es ¿eh? pero yo voy a intentar echarle por encima un barniz que no sea un barniz muy fuerte y otra de las cosas que he pensado o acordáis que compré a ver os acordáis que hice cuando creo que fue en el directo las botellitas de perfume y una que así que hacía así que se doblaba y le dije y os dije esto mmm, lo compré de caden que es un barniz que con una capa eh, es como si lo hubiera dado 100. yo voy a probar con uno si se queda bien bien y si no pues ya sé que no se puede usar no es tan fuerte como la resina y lo mismo oye aguanta la perla el el, el, el el la capa esa es que no estoy segura desde luego eh, es más es menos fuerte que la resina la resina no porque la resina esto porque yo ya lo he probado esto se lo come los cristalitos los, los deja blanco los que son de color los deja blanco y se lo come, se queda el plástico nada más. No sé si es que esto, no sé de qué estará hecho, que se disuelve en la resina. Entonces, con un barniz. Después, esto está pegado uno con otro, pero claro, entre piedra y piedra siempre y siempre queda un poquito de hueco. Y ahí, yo creo que es mejor cubrirlo con un barniz, porque ahí van a ir pegados. Pues todo lo que pase por encima de esto se va a quedar ahí pegado. Entonces. Yo quisiera y quiero intentar darle una capa de eso, finita de barniz, o probar con eso que yo compré de Caden que ponía que era un barniz, que le daba una mano y era como... Mira, este es, ¿ves? Que pone barniz, 100, que una capa es igual a 100. Vamos a intentar hacerlo con esto, que bueno, es Emma... más... Es más suave que no es tan fuerte como la resina Y a ver qué tal sale mm, Te perdí al río, si se pierde se perderá uno Pues haremos uno y a ver qué pasa Aquí pone que tiene, eh, contiene 120 mililitros de resina Más 70 mililitros de endurecedor No sé yo Bueno, vamos a probar Y con lo que salga yo lo digo os lo recomiendo la tienda 100% Porque por los precios que tiene Unos precios que son imbatibles Os lo digo de verdad Dentro de la tienda tiene oferta eh Ya os digo que merece la pena que os paséis Os dejo linkado el canal Os enseño un poquito de, de todo lo que tiene esta tienda Que ya os digo que os va a dejar Y que no es difícil eh Que si lo hago yo Lo podría hacer cualquiera de vosotras que hacéis maravilla Pues nada más Besos para todos, espero que os haya gustado Y cuando le dé la capa Si me sale con bien, bien Os la enseño, y si no también os diré Mirad cómo se ha quedado, pero bueno Vamos a intentarlo, porque así de todas Maneras, ya os digo que Que por todos los huequecillos esto Es que mmm, se queda pegado mmm, Podéis pasarle No sé, un plastiquillo, cualquier cosa Finito, que si se le mete Por ahí ¿Veis? Se oye A ver, escuchad, eh ¿Ves? Se queda pegado porque ahí lleva adhesivo también. Y todo lo que pase por ahí mmm, se va a quedar pegado. Y hombre, yo qué sé. A mí es que me gusta. Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao! Me ha encantado, me ha encantado hacerlo. hacerlo. Cuando estoy con su, su rol, todo es diferente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 hacen disfrutar cuando estoy con susurros yo me dado del tiempo y me siento distinto porque puedo crear